No me jodas. en serio? No, no, no, no, no, ahora no, ahora no, no, no, no, no. No puede ser, bro. Ahora sí, no sí. Uff, casi no doy, bro. Al fin, bro. Ya <tose> está, uh, no más, no más, no más fallos. Ya, yeah, ya, yeah, ¡Ya! Ye, ¡Ya! ¡Ya! Mira el agua de, de, de punks. <tose> Ay, mira qué falla, mira qué falla. Uy, ¿por qué no se cómo mi.? Verified Buena idea. Ay, bueno el Segundo stream demo, bro. ¿Cuántos? 11.000. 12 intentos. 12 intentos.